Se lo damos en tres, dos, ay, ay, uno. Ay, ay. Hey, hey, uh, hey, hey, uh. respeto pa' mi hermano porque casi que no me ha tirado nada. No, no. Solamente hablaba de mi camello y esa mierda, hermano, porque antes fumaba, pero tú también lo hacías y en la puerta pide dos caladas. ¿Qué pasa? No te da vergüenza pana. Es como el que critica ya por lo poco que gana. Pero va al concierto de su colega y se niega a pagar la entrada. ¿Cómo es? So, así, a mí no me tiene que decir, madre mía. La verdad es que tiene un estirazo, pero yo también lo tengo, entonces ¿quién va a ganar? tras la garantía. Yeah. Check for real. real. A mí pinta su pita, pero hermano, madre mía. Yeah. Si para contratado y voy en un papel para la serie de la anarquía! Oh. ¿Qué ha pasado? A mí no me pegas con tu rollo de rapero. Lo no pongas a carita, hermanito, que si te parto lo hago siéndote sincero. Tú vas de rollo roventero, todo ese rollo ya lo hice primero. Hey. Y en vez de ser consciente de que no vas a venderle pinita por oro de las manos de un joyero. Hey. Hey. Hey. Yo Yo sobre el mismo, lo parto sobre el trasno, dichito. Patatas en el aire que parezco con estoy con el santo, criar mi mano, te lo brindo. ¡Yes! Hermano, ¿qué vienes a decir, bro? Hace 90 yo hacía lo mismo, me siento relojero que porque invierto mi tiempo y que apretan a medirlo. ¿Cómo es? ¿Eso qué? Me quieren pillar con este cliché. Yo parto este chilo con calité. Hey. No saben por dónde lo va a meter. Ey, hey. yo tengo to'larte. Este puto a mí no puede compararse porque afino la katana de Kilpink con los dientes que tengo después de coger y desmembrarte. Última. Me pone la última, mi hermano está muy guapo sobre el trance. De hecho, su estilito está muy guapito, mi hermano, pero la foto recuerda a alguien. Sé que tiene sed de los que escuchaba, pero no eres KCO, solo puedes copiarle. Dice que no crees en Dios, hijo de puta, pero hoy vas a rezarle.